aquí estamos en el concierto de Arché y compañía se nos ha cortado un momentito pero no pasa nada porque esto es el directo y volvemos a empezar no, no hay problema, como os decía estamos en la séptima edición del Festival Urban Fest y hoy tenemos el placer de tener a Arché en concierto además que está en un paraje, vamos, eh, ahí en un pedazo de parque que, que vamos, mejor concierto que este que vamos a tener hoy, imposible Así que vamos a ver si van entrando y podemos irles conociendo. Lo que ellos nos estaban contando antes es que se han conocido a raíz de la música, ¿no? Porque ya sabemos que lo que tiene la música es que une a la gente. Entonces, pues bueno, han tenido la gran suerte de que uno escuchó al otro y así se conocieron y se animaron para seguir haciendo temas juntos. Y también eh, fueron al concierto de otro de ellos y se acercaron y hablaron y así se conocieron, ¿no? Los tres cantando... Y así un poco ha confluido esta historia en la que estas tres personas hacen colaboraciones los unos con los otros. Así que bueno, vamos a ver si vamos entrando. A lo mejor tardan un poquito, yo ya les he dicho que estoy aquí, así que os estoy esperando, chicos, en cuanto estéis. Aquí están. Genial, genial, genial. Bueno, no pasa no pasa nada, hay problemas técnicos Pero todo se soluciona En este mundo, así que eh... Hoy estamos ya Hola, buenas De nuevo Uy, me escucho así como tú. bien Sí, nosotros te escuchamos bien Sí, a ver, bueno, guay. Eh, a ver que a veces me si por corte, se me escucha mal, o se si me escucha doble o si se si me escucha como sí no pasa nada, ¿no? <risa> no sé. Que, bueno, un poco de estaba que de que está habéis gracias a la unión de la música y mm. que yo que eso es y lo que os ha hecho con los otros. así que lo que te preguntar es ahora que yo escuchado he con los centros entreprimios que yo he escuchado a la de los ¿Hemos hecho cosillas en este tiempo, dices? Sí, no, en pues, uh -huh. no escuchado bien. Sí. Pues sí, la verdad es que hemos hecho un proyecto que hemos colaborado, bueno, Lastra ha colaborado también conmigo, que se llamaba Más Juntos que Nunca, y fue un tema que hicimos pues, por mandar apoyo a todas las personas que estaban pasando en una mala situación, y nos juntamos más de 20 personas, artistas, productores y gente de, de todo el gremio de la música. Y la verdad es que salió un proyecto muy chulo. Que bueno, os Qué invito bueno. a que lo veáis en, en YouTube, en, se llama Más Juntos que Nunca, en mi cuenta. Arche distrito aparte. No. Genial. Eh, también te llamar a la gente si puede llegar, si puede de vuestros temas, tus cosas. Igual que tú has tu cuenta, te habría dicho a, a, a lo mejor, mucho más, y así lo no puedes encontrar. Sí, sí. Claro. A, mí, a mí me, me podéis seguir en, en mi Instagram y también tengo canal de YouTube. Eh, mi Instagram es arroba rayabaja insta -baja. Yo soy de la lastra <coughs> oficial en YouTube y de la lastra secas en Instagram. Guay. Well, guay. Well, pues muchas gracias chicos. Yo creo que es más dilación de, la de, los de casa, pero que estamos acá, quiero que la música empuja, así que... Adelante, en concreto, <risa> de la otra. no lo perdáis. Empezamos con okay. ello. <risa> pues nada, vamos con ello. Bueno, antes de empezar, eh, a nosotros nos gusta que en los conciertos sentirnos arropados, que aunque estemos en la distancia, sentir que estáis aquí con nosotros. Y con cualquier cosa que nos digáis, vamos a tener aquí a un chaval comentarista que nos va a ir diciendo los comentarios que ponéis. Vamos a intentar hacer el concierto entre todos y, y que lo disfrutemos. Así que nada. Vamos a ellos. Dime si se ve bien ahora aquí. ¿De manera que se vea pantalla sí. entera? No, no, no, no, no Ahí, ¿sabes? La ¿sabes? Ahí estoy. rato. Sí. Dale. Ya. Salgo como un galgo, pero algo más perro. crees que has ganado por llevarte el cerro? No la atreves, cerro. habré que yo cierro tu boca. Provocas con rocas, yo vengo de hierro. más perro a mi y fluyo por este mar. Gravillo solo un panar donde todo lo quieren besar. ¿Quieres pasar? Mi arte trabaja de lujo. Solo acepto fajos de ricos y pijos. Un brujo de rojo me dijo que sabía más por viejo que por ser un brujo. Cojo el consejo, aunque me deje de lejos. Lo de ese más viejo, la vida se aleja. Pero tú no dejes que ningún espejo te saque complejo. Yo ya los perdí. Paso de pasado porque él decidió pasar de mí. Si me dedico a algo, no lo que está por venir tengo para un rato porque tome el elixir sirviente de la fonética ya me a asistir lo patética que destaca la estética estática no es práctica lo práctico es un hábito cual mérito se basa en evitar hábita la identifica y patética de evitar al resto representación <risas> <risas> de, de cada uno que soy un poco más romántico. De... El mundo está distante y yo voy de frente. No quiero que me engañes con gestos, sea inteligente está distante y yo voy de frente. No quiero que me engañes con gestos, sé inteligente. Y si es verdad que el mundo está distante, hace tiempo que dejó de interesarme. Primero comenzó por partes y resultó que me dio una lección muy importante. quérete a ti mismo más que a otros. Nosotros así nos sentimos grandes, insignificantes dentro de nuestro cosmos. Y así tú dejas de importarme, yo lo considero bastante importante porque antes que llorar me arranco los ojos hace tiempo era tan diferente porque nada me calmaba y todo me sabía poco y ahora que ya no estoy roto como los tapantes sigo para adelante aunque me encuentre un poco flojo, noto como aprieto los dientes, distante y no no, no es por el brillo de tus ojos es distante a ti, distante a mí, distante a todo, es distante para no sufrir sin por qué ni cómo, es distante a ti, distante a mí. Es distante para irme de aquí, sin por es ni cómo es distante a ti, distante a mí, distante a todo. Es distante para irme de aquí, sin por es ni cómo es distante a ti, distante a mí. Es distante para irme de aquí, sin por es ni cómo. Y la distancia es algo relativo. Si tienes una persona que te haga sentir viva, hay un camino que sigo y me declino. En verdad ya no necesito estar contigo. Y hay unos recuerdos ocultos permanentemente que no sabía que existía debido al dolor de siempre el mundo está distante y yo voy de frente no quiero que me engañes con gestos e inteligentes. inteligente el mundo está distante y yo voy de frente no quiero que me engañes con gestos e inteligente yeah. Bueno chicos, ¿se va gustando? Me <tose> bueno, que pusieran en los comentarios <tose> que os parece, <tose> esta gente, el <tose> <que> ¡Le guste. <tose> <tose> Mato, que, mato, que, mato, que, ma, mato, Yo soy el detonador y del 20 de mi mote. Uh. Si no me paras a tiempo, conseguirás que la bomba explote. Ejejo, no vi posuras, ni ni censuras ni conoce tope. Vive los mares de dudas entre barracudas este cachalote. ¿Qué? Tienes esto que que tu brote, que brote mi azote y le ponga mi toque. Que saque estas flotes al trote o al paso, me empieza a abrir paso dando capirotes. Que queme la copa que enfoque te escote, que brote mi droga, brocores tu copa que venga siento en la celula a mi desde de este la lotería, el gorrique y sigue un lote, De cuberterías, y de mil tonterías, ¿no imaginarías que bien quedaría yo Es tu tontería, sería muy ría la vía que agote Teorías vacías de filosofía, quien viva los días sabía que la mayoría Podrías hacer que te noten, mis galimatías son sabiduría Mejor que la noche, si no flipabas más te te la en otro letrote Eso es lo que yo quería, bueno, es ¿Sí, el disco del cote Sé cocinar melodías, sé hacer la poesía, que a mí me salga del el ¡Bum! Contigo que flotes, cariña chingote, baño maría de finales y de esta valencia en desarrollar dos tres sales y dos. De arte, bolsa ni con bote, cobarde, entre pases y vas a necesitar de de la blanco trancante. Que puede jactarse, que venga a enfrentarse, que no, ya ni quien me derrote. ¿Y ¿Y bueno, ¿y ahora qué? Pues esta ha sido la clase de la presentación ¿Y ahora, ¿Ahora qué? Aquí? ¿Y ahora qué? ¿Qué hemos acabado? ¿Qué hacemos ahora? ¿Y ahora qué? Yo. ¿Y ahora qué, Roger? Pues esto, mira, esto es una instrumental. Está dando que, te... Vamos, que está, está dando amor ahí en el directo. Instrumental de Java Producciones. Java ah, Producciones. G -G -G -G Roger. <risa> escucha, escucha. Más atento dentro de tu mente. Yo. Y ahora quién, solo dime quién, te ha abandonado como siempre. Quién, solo dime quién, se ha quedado contigo hasta el presente. Y quién, ya no puede ser, que sepa ser tú realmente. ¿Y bien, si eso quieres ser, escucha más atento dentro de tu mente. Y quién, solo dime quién, te ha abandonado como siempre. Y quién, solo dime quién, Actualmente eché a un lado lo malo y lo bueno, me quedé con lo que tengo, con lo que soy, lo que no doy. ¿A dónde voy? Ya si día de hoy yo. Yo no me detengo, vengo y entro dentro de mi área Siento contento el viento en mi cara Al comienzo de algo nuevo ya me cansa Repartiendo como siempre el peso de la balanza Y es que ya no alcanza Ahora subo a este mar y ya no sé ni lo que me pasa Por las nubes y flotar y ahora mismo desplego mis alas Como siempre la mente abarrotada De falsos testimonios y cosas inventadas Estos textos ya no tienen nada Pero me siento tranquilo porque estos te calan me siento Vivo en esta mierda de están la y explico Ya no paro nunca más. Ahora mismo me dirijo al final. No sé lo que va a pasar, pero sé que tú te irás y por eso ya no estoy en paz. Y ahora que solo dime quién van ha abandonado como siempre. Quién solo dime quién se ha quedado contigo hasta el presente. Y quién ya no puede ser que sepa ser tú realmente. Y bien, si eso quieres. Escucha más atento dentro de. Y vente, vente a mi la flotante. Fuerza del mundo, para cambiarme. Espero que te rinde el perfume de Kenke que, que, que inunda la corriente de mi mente para estar aparte. traje una mucha, solo para mí. A veces me da placer, otras veces me hace de sufrir. Me hace de sufrir, aunque yo estoy feliz. Porque sé que tú nunca te llevas de aquí. Aunque te dejes libre y solo viaje. Siempre vuelves, ya sea en físico o en forma de mensaje. Ya me escapé de esa cárcel en la que nace la desconfianza de ese corazón negro mate salte al vacío para salvarme junto a las olas del río y relajarme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 y quién? solo dime quién se ha quedado contigo hasta el presente y quién ya no puede decir que se ser tú realmente y bien si eso quiere ser escucha más atento dentro de tu mente sí. Sí. Sí. Le tenéis que dar fuerte, gracias fuerte, fuerte Le tenéis, tenéis que dar gracias también a Javi que ha hecho esta pedazo de instrumental increíble gracias. Javi un abrazo desde aquí el que decía que no quería cantar, que no, que no valía para esto. Anda claro, ya. Y ahora no se baja. Bueno, ¿qué? Que habla de una canción de que quieres ser y tal, ¿no? ¿Quieres ser realmente? ¿Qué quieres ser realmente? Tú tienes claro lo que quieres ser. Mándale un mensaje, no bueno. de lo que quieres ser. Voy para el camino? ¿Para el camino de dónde? Pues al camino, al camino, del camino. No sé, yo quiero ser feliz. Tú qué quieres? Ser? Ya está, pues ese es el mensaje, ¿no? Claro. Decimos. De forma de... Hay que ser feliz. Este, <risa> feliz. este <risa> tema <risa> se llama Hoy <"Sé> Yeah, <risa> <quien risa> quiero ser. la yeah, yeah, colaboración yeah. con Roger de mi próximo disco. Oh yeah, <risa> yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Dale. Oh, yeah, Todavía no he encontrado mi camino, pero sé te sobra lo que quiero ser Quiero estar contigo en tus oídos y recorrer tu cuerpo conmigo Los días de placer y yo no sé si esto tendrá sentir vivo, pero fluyo como el viento sin saber por qué Feliz con lo que hago, feliz con lo que digo, feliz con mis amigos, eso es lo que quiero ser, feliz Y así sin más, pero no te esfuerces si no lo comprendes, estás feliz Y así sin más, pero no fuertes y pereces ante lo material feliz te puedes clasificar al estar en este estado anímico mental feliz mi letra te voy a dejar para que tú igual hayes la felicidad hoy sé quién ¿Quiero, quiero ser un poco mejor que ayer pero menos que mañana hoy sé quién hoy quiero ser el explorador de la felicidad que me falta sé ¿De dónde debo estar de dónde debo estar hoy sé que quiero hacer hoy sé que quiero hacer hoy sé quién quiero ser hoy sé quién quiero te yeah, yeah, yeah. mírame y dime quién puedo ser perdón no me juzgues si trates de conocerme Quiero hacer, explorar, conocer Un millón de historias nos quedan por descubrir Avanzar sin parar, recorrer Cada esquina del planeta sin que puedan detenerme Vas caer, levantarme y seguir Tienes un consejo, lo, lo que, que yo, yo quiero es vivir. vivir Si vivir te sabe a poco, dale al poco y piensa en el porqué No te vuelvas loco, poco a poco no pierdas la fe Sin ser el rey me enroco y descoloco todo el ajedrez uh. Uf. Es lo que tienes en mi propio juez Si crees si que tú, tú pues no lo dudes, no dejes tu destino en las manos del azar. Si ves que te resbala siempre que subes, sigas un hacia las nubes y vuelve a empezar. Quiero ser un poco mejor que ayer, pero menos que mañana. Hoy sé que quiero ser, el explorador de la felicidad que me falta. Sé dónde debo estar, sé lo que quiero hacer, sé lo que quiero ser. Parece que lo tienes claro, ¿no? Algo, algo, hace que lo tiene bastante claro. ¿Qué sí, un poquito, eso? un poquito. Qué pues bueno, nada. pues creo que es hora de que te saltes un pistolero. Vienen ¿no? pistoleros no, ¿no? ¿no? ah, ahora. Ha funcionado muy bien. Pero cómo es el llama? Ya no es eso, tío. Ya es el otra cosa. ¿Qué es el baño? Vamos a hacer una cosa con que... Algo como, ¿qué? ¿Qué? Va sí. a movida a Canadá, pararás un tan. Llamaradas para la llamada de mi clan. Camaradas van pa a partir el pan. Andamos por la fina línea entre el bien y el mal. Todo va según el plan. Pongo hasta el explotar, que se cubra Superman. Corjillo de criptonita por toda la ciudad. A ver si te salpica, no, no esos y varitas de regalo dinamitas. Y mi clica quiere más. El ching el ching, el ching, el palo de este chinchón. La pinche entre panchos, pinchos y pacharán. Ja, es el cung, -cung de mi ring ring. Sin distinguir donde ram. Pase remis sin hacer el ramadán y suena ¡Bam! de Vancouver a Bangkok pasando por Bagdad y que más da, deja que el leve, leve, leve del rap. Soy el eleven, el cremen, nene, que te estremecería hasta que estuene crack de la go Back. Esto es lo que pasa si le das este track un crack. Te das cuenta que no tienes suficiente moto, Jack. Me buscan los hacks con un Mac, incluso en el Google Maps. Jugadores apuestan hasta la mesa de Black Jack. Un pack, os deseo un pack. Subir a los hashtags de la Lastra Attack. Yo seguiré en mi nemesis saltando de este Buscando a mi nemesis, comiendo Nemesis si como snacks Bang, bang O sea, que eso suena tu band, ¿eh? Suena así, ¿no? Sí, bang, Ahora voy pillando tu band O sea, que suena como Bang, bang Ok, creo que tengo un band ¿Lo tienes? Lo tengo, lo tengo Muéstralo ¿Sí? Lo muestro, yo, yo me presento a tu presente como un ente antiegocéntrico Prefiero que sea la gente quien valore nuestro mérito Implícito en mi ámbito, habituo a ver el pánico Del típico lunático que busca ser el tópico Quieren escalar la cima sin saber estar en el suelo No caminas sobre una tarima, de que dominan y buscan el vuelo Si te sirve de consuelo, no creo en los imposibles No digas que no es posible sin intentarlo primero Es cierto que muchas veces fracasé Subí al punto más alto de mi ego y desde allí salté En estado crítico, pero me levanté Las hostias me enseñaron a mantenerme de Busco un hueco, un recoveco, ubicarme en tu cultura. El eco de un aplauso seco me hace caminar seguro. Aunque el impacto sea duro, aguantar en armadura. No permitas que nadie condicione tu futuro. Suena BAM! BAM! ¿Para no se va? O Suena bastante guay. Se a muy muy rollo. Rollo. Bam, BAM! BAM! Las balas líricas son lo que saltamos nosotros. BAM! BAM! Roger, fuerte, juntos. BAM! BAM! Ven aquí a hacer un BAM! Un buff final. Bam, bam. Bueno qué. Ahora qué. Ahora qué. ¿Ahora qué es la... ¿Os está gustando gente? Un abrazo para para para para para a tope. Hay algún comentario así que destaque comentarista. Pues mira, os quieren mucho, ¿quién nos quiere mucho? ¡Todos! Uno, máquina, ¡Que no bien, que bien, que favor. Esos son unos máquinas que lo está haciendo Bueno, lo bonito es teneros aquí Mire, que luego pero, bueno, les paga. Esperamos poder tener un concierto con público dentro de poco. Tenemos hoy tres personas, bueno y una niña, cuatro personas de público. La niña se ha asustado ahora. Isma. Bueno, ¿que ¿algún comentario así que destaque? Nada, todos de ánimo, chavales. Todos de ánimo. Ah, por eh. ello, Ay, Ay, guay, por, por ello. ello! Oye, a mí me da un poco de envidia, Rafa, que es que Roger canta muy bien y yo <risa> no, no he cantado nada con él. ¿Te importaría un si momentito? Vaya, ¿no? que te quedas a solo con él. Eh, ¿Te importa? No, no, lo entiendo, no bang, ¡Bang, bang! <risa> yo no sé, mira, es terrible como duele, duele todo el tiempo, <risa> afuera, tupido y gris. Aquí contra el balcón con goteones cuajados y duros que hacen raf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. Se queda temblequeando contra el cielo que las tensa en apagados. El, el grito que las se esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas. Adiós, adiós, adiós, adiós, adiós. ¿Sí? And I apologize to you. I just need my style. Tristes e inocentes, gotas rotas, solas, ya no saben ni qué camino coger, caen por mi cara cuando lloras, cuando notas todo el llanto que tengo dentro no de te mí a... al parecer. Tristes e inocentes, gotas caen sobre pétalos de rosa, se de dolores y temores y conviertes los amores en rencores y que vuelen las mariposas. Reserve la lluvia a través de mi ventana, a través de ella pude divisa mi trono. Solo soy otro mono andándose por las ramas, me la juega todo Nada y me quería nada de todo Y las ganas, ganas. desaparecen Y la fama solo es plata Entera vez y Si la llama no se extingue Eso aumenta cuando crece Si quieres ser el que destaca Entre todo el banco de peces Y escúchame no digas que pochete, no, no, no. que la suerte de qué, la suerte no, no, no me merece. Eh. Si llegué más lejos fue por no parar aunque que duela y si todo fue sobre ruedas, fue porque engrasé mis ejes y con me forjé en la escuela del esquete. Eh. Y a tu propia aferré, al que quizá tú no retes, eh. pero si soy lo que soy, ¿será que desde el empiece cuando rapeo estoy vivo? Si no mi alma perece, ya no sonríes. No, ya no doy pena. Ya solo miro como quien mire un poema. Cabin bajo, pensativo, ensimismado y reflexivo, pensando en cómo lo digo. Para darle forma al tema, la su criminalidad de Disney siempre tuvo un plan. En la vida reja los unos pensen a De pequeño supe que a la no llegaría a su plan Que ya se volaron, que no venga Peter Pan. Tristes, inocentes, gotas rotas, solas ya no saben ni qué camino coger Caen por mi mente cuando lloras, cuando notas todo el canto que tengo dentro de mí Al parecer, pero es una gotas caen sobre pétalos de rosa, Se alejan los dolores y convierten los rencores en amores que vuelen, ¿Vuelen las, las mariposas las mariposas Total. Muy bien. Me gusta, me está gustando el directo. Me está gustando, entonces. Sí, a mí sí me gusta. Igual. Oye, voy a empezar a hacer un jueguecito aquí con todos los que estáis <risa> observando. Y es que, eh, que sepáis que hoy tengo una sorpresita pesada para vosotros. Eh, un tema en primicia, pero solo. Puedo cantarlo si me demostráis que verdaderamente amáis esta cultura y que sois muy raperos y que sabéis mucho de rap y que os ama, os encanta esta cultura tanto como a mí. Así que a lo largo de las canciones voy a intentar hacer un jueguito con vosotros y quiero que me contestéis en los comentarios eh, a ver cuánto os gusta esto. Entonces, por ejemplo, si yo digo, 'valgarito eh, ese de mierda, por las buenas, por las malas, volteretas de flipaos, no me pueden, vais a verlo, mejor volver a ser un garito de bacalas. ¿Cómo sigue? Gracias. Sí. Leerme los comentarios, luego se contestó. <risa> Nos estamos leyendo, ¿eh? Nos estamos leyendo. <risa> ¿Rafa? ¿Rafa? ¿Alguien? Bueno, ¿qué? Estamos esperando a que contesten. Al no, no, mensaje. Sí, me Mientras tal, ¿qué pasa si te vienes aquí a cantar un rato? ¿Cómo te pilla? Bueno, cantar. Yo no, no tenía que no... mejor que hacer. <risa> ¿Sí? Si quieres, venga. ¿Qué hacemos? Mostrar versatilidad absoluta. ¿Qué más sabes hacer aparte de cantar? El pino. ¿Vas a hacer el pino aquí? <risa> no, porque es algo de música. Ah, que... vale. Pues no si quieres tengo más <risa> música. Sí, sí. ¿Qué prefieres? Improvisar o cantarte algo. <risa> eh, ¿Qué prefiere el público? Que va un poco con retardo. Va con es, delay. Cara, esté, claro, straight, clear, claro, hay que, que esperar un poquito. Vale, escucha. Pone una base. Si quieres. Vale, Corta el instrumental. Pone una base. Sí, perfecto. Vale. Ha respondido bien, Antonio. Antonio ha respondido bien. Antonio ha respondido bien, dicho. Bien. Sácate más, que lo escuchen a tope. Oh. Vale, canta algo sobre esto. Yo, Basta de trolas, es Israel contra bola. en Afganistán cría malvas y recoge recogen amapolas. No hay diferencia entre una pistola y el congreso, todos hablan de progreso, yo solo veo retroceso y no me mola, es eso, dedo que te controla y la balanza se despluma y se hunde por su propio peso, Los presos ven pasar las horas, que nadie colabora por privarles de su exceso y el pez se muerde la cola y pillo hueso. Hola, alguien ha perdido el seso, mientras el banco te roba, el papá va dando besos, que parece un feed de Nolan y esto ya me hincha las bolas, es nudeno y no de por darnos nivel de acceso, la otra no Dios sabe, ya sabes, es un poco, es a vago en la Bartola, es muy ajeno a sus maldades, yo no me como los mocos, le las otras otra trola, y el puto Sida ya engloba 29 enfermedades, ya les vale, y por no darle al coco, que ni a los rivales, y por poco de azoteas, nos toman por animales, controlan los militares, y barquizos en Corea, sientan a otro puto loco, yeah, quizás no te lo creas, pero ellos no estorean, sin burladeros ni cocos, que la cosa está bien fea, pero tienes la tarea de remar con Marea para arreglar un mundo roto. ¿Ese fue? ¿Ese fue quién es? Ah, oh, Vanessa, joder. <risa> <Qué grande>. Vanessa, <risa> Vanessa, tope. Público. Vale, pues vamos a continuar el concierto. Eh, me han dicho que Antonio ha respondido correctamente a la. A uh, la... Grandfather. Grandfather. Grandfather. Big Grandfather. Yeah, vale, pues suéltale la primera parte de tu sorpresa, ¿no? Sí, sí, suéltala. Ah, la dedicada a ese gran Sí, suéltase. ¿se la merece? Vale, vale caño. Sí. Eh, sin miedo a nada. Sin miedo a nada. Vale, pues cómela venga, que se la han ganado. Venga, va. Sí, se la ha ganado. <risa> Esto es un homenaje eh, a mi culturilla. ¿Qué he hecho? <risa> Espero que la disfrutéis. <risa> ah, ah. <risa> Yeah, <laughs> Todo empezó de joven y hace tiempo Ni cantaban, ni entonaban, ni solían hablar lento Cuidaban su lenguaje, su métrica y su acento Y me quedé prendado desde aquel mismo momento La escuela 995, aquellos tiempos. Las rimas de Magnatis me llevaron a buen puerto Lore nos puso a tono con el proyecto del mono Y de los monos salió Sharif y su escuela del viento. Y es que solo importa el rap y sus pimientos ¡Wow! Pequeño telón para escenario tan inmenso Desde el niño emocionado, quien está buscando su agaja Lenguaje, Verano de chacalo, juan y se vive, se goza, se siente. Servicio de habitaciones en la 720. Mis estilos como el sol ya notan mis destellos. Hay noches sin ¿sí? solo suelo con Ariana en apoyo. El rap de mis cascos es para montar un gusto El estilo Cospi de rap es mucho lo justo. Ferran MD, Santa GRM y Fusco, la rebel y Santi Ube hasta que me quede a gusto. Esa actitud es corazón, pura pasión. Los chicos del Vendray son una especie en extinción. Desde el tejero nacional a la nueva generación, yo canto estilo Falun en cada manifestación, me moví por global y comprendí que todo está feo, muchas te intentaron y yo las mandé a paseo, también tuve un sueño y no es el de Morfeo, sino el ser el superhéroe de los cómics y te veo que va repartiendo arte a que pueda necesitarlo, pero hemos creado un monstruo y venimos a alimentarlo, ascendí hasta la cúpula en busca de la verdad, yo también muní a su ya las rimas de Madnap, ¿eh? de Madrid al cielo y la ciudad nunca duerme, nene, de Alicante a Zaragoza y las noches en BCN, de Málaga, Valencia y Cartagena es lo que manda, de Galicia, Tenerife y con el alma en Salamanca. El me encanta, ni dicista los tejados. Agradecidos porque somos, porque estamos. Viajé con mi cultura y me dio cientos de hermanos. Y sin salir de mi cuarto, me sentí en montano. Aprendí a no fiarme ni de ellos ni de ellas. Y seguí al todo terreno a donde llevaran sus huellas. Me fogé con los temazos que me dio mucho, muchachos. Y fue el frío de la noche con el super napamacho. Me equipaba con chiti desde los culturururbanos. Vi lo que falsa alarma, veía desde su ventana y luego estaba con Tata y Cody mano a mano. Llegarán los buenos tiempos, no un John Arcano. Si ¿sí? ¿Recuerdas la primera vez de los trovadores? Y sufriste en carne propia son de dolores. De la del rap y asciende hasta la cresta y sumergete en la búsqueda de la rima perfecta. Me ha otorgado ocasión respeto, ingenio y astucia, yo me miro al espejo y me sentí Sentido otro cara sucia. Pase de 750 hasta el tirititram, de sangre de mi sangre hasta la taraxia de Abraham. Los aldeanos nos hablarán de orgullo y miseria, y los venezolanos sacarán todo una enciclopedia. Desde Paz a Babilonia este rap que me enloquece Chile ya tiene su caíz, el Puerto Rico a calle 13. no el que me pasa en freestyle, el loco que todo lo veis, me siento dentro de Scarface, escucha un en 2016, me fui pa' lo bobo, lo charla en la caja, los apelopiches, ese se de delays, el Jonas Sicario, el quiso Hate, cámele El Chaval y rap Grey. ¿Queréis que continuamos? Podemos continuar. Este tema es más largo, que da muchas referencias. ¿Os ha gustado? ¿Cuántos lo habéis pillado? ¿Cuántas habéis pillado? No, hecho, miedo, a ojo. Eh. A ojo. Sin miedo a nada. Oye, yo creo... Yo iría soltando la segunda pista para que contesten y luego sueltes la segunda parte, si, si contesta alguien. Vale. ¿No? Venga, suéltale eh, Vale. Sin miedo. Eh, a ver quién me responde a esta segunda frase. Bebí del biberón de Cicerón y de Virgilio. Hoy soy poeta. yo sí, soy Bueno, que Roger, te dimos. Sí. Tú decías que tenías miedo a subir a un escenario, hoy en día estás aquí, subido en el cepe, sí. sin miedo a nada. Sin miedo a nada. es, es el libro que da esta Te dejamos solo, Así pero más nada. acompañado. Eso es. Eso es. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sin miedo a nada, comiéndome el mundo. Me siento extraño, es cosa de ir juntos Pienso que la fama solo es mundo otro... Pienso que el drama solo es un bulto de personas y de consecuencias De su tristeza y de sus apariencias Y luego vienen y te piden exigencias Pero no puedo pensar con tanta inteligencia Me parece que a la vez que ridículo Este círculo bélico que han creado mis vínculos En este mundo ético no es mérito ser rico No lo necesito aunque me pico y lo persigo ¿Y ¿Quién no sueña con haber tenido tanto, tanto Que te sobrece todo y no sepas ni valorar ni calcularlo, y empieces a forrar cosas de oro, pues claro que he soñado alguna vez de esa manera pero las cosas aquí afuera no están para soñar, así que desespera dentro de esta esfera y de más y menos al dinero que no llega y yo sentado en la escalera al lado de una bombilla de cristal que me quema y que me dio una vuelta, pero a veces ya no puedo verla y por eso no vuelvo a veces sigo andando siempre por el desierto, por eso desplegué mis alas es pura crema la que voy a soltar para poder volar. La hoguera encendida con llamas que me queman y yo atado intentando despegar y lo único que hago es avivar las llamas sin darme cuenta de que tengo que parar. Y ya no sé de qué me hablas porque ahora mismo no te voy a poder escuchar aunque quiera. Sigo viviendo ya a mi manera así que fuera. No te dejo entrar me he creado una barrera para absorber el daño como un chaleco de Kevlar para poder seguir tranquilo a donde quiera y sin miedo. A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 y las vías vacías y las hojas perennes caídas en rima de días muy verdes. quien hacía que saliese de ironía rebelde? Podría ser un ente que de este mundo saliese. Vente a mi rincón de paz donde las llamas desaparecen y se van sin más. Sin notar el calor que emanan de vida al roce pero no me rozan. Por eso me escabullo siempre a mi misma zona. Y cada trozo de papel escrito lleva una parte de quien lo escribe. Yo escribo porque lo necesito, es lo que a mí me dice sigue sigue. Sigue vive vive sigue vive, vive. Sí. sigue vive, vive. Sí. Sí, Roger se sí, roger y desde entonces ya no tengo sí, miedo. Oye, ¿han contestado la segunda frase? ¿Ha contestado? Ha contestado. Ha contestado. ¿Quién ha contestado? Yo. ¿Quién ha contestado correctamente? Con emoción a domicilio, creo que sí. Sí, sí, no? Bueno, que no sé si la gente quiere más o no. Peina terminas que estar muy guapo, muy guapo, Roger. Roger, que te peinen menos. Sí, es que, es que se me va el pelo para todos los lados. Bueno, si, que lo si queréis que Roger se haga <risa> rastas, si <risa> queréis que Roger se haga rastas, ponedlo en los comentarios. No. Si llega a 10 comentarios, ¿qué <risa> ponen? Se hace rastas, se hace rastas. Si alguien de mi familia está por ahí, por favor, que diga que no, que no me hace rastas. ¡No, no, ¡Rastas! Si llega a 10 comentarios, se hace rastas. Está hecho. Vale, que no sé si queréis más o no queréis más. ¿Queréis más? ¡Más, más, más! Se escucha raro <risa> esto. Lo siento, nos hemos escuchado raro. <risa> <risa> ¿Interferencias? <risa> <risa> <risa> tenemos ¿Eh? interferencias ¿Quieren más? ¿Quieren ¿Quieren más? ¿No está raro? Sí. más. chicos escuchadme una cosa si queréis más eh, ah, reconectamos sí, el directo que... Sí, porque hay interferencias eh, eh, no. ah, ah. Sí, vale. vale pues vamos a hacer una cosa vamos a reconectar el directo cortamos vale pero meter a todos. ¿no? que se tenéis que volver a meter si tenéis claro. vale vale a meter si cortamos vale vale que vale vale vale nada. Sin Volvemos, volvemos en un momento, volvemos.